Presidente del Senado, Pío García Escudero, y sus homólogos en el Congreso de los Diputados y la Generalitat de Cataluña, Ana Pastor y Carles Putemón son los tres cargos políticos con la remuneración anual bruta más alta de España. Concretamente, la retribución asignada al máximo representante de la Cámara Alta asciende a 199.000 euros al año, por los 194.000 de Pastor y los 145.000 que recibirá Putemón. El Banco de España vuelve a la carga, pide moderación salarial y una reforma de las pensiones. Mientras, multitud de jóvenes no llegan a sueldos de 700 euros y los pensionistas tienen que apañarse con pensiones miserables. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, tiene un sueldo bruto de 186.800 euros anuales. El director general de Supervisión, Julio Durán, 176.500 euros al año. ...y los directores generales, el secretario general... ...y los directores generales adjuntos... ...sobre 150.000 euros, puntos al año. Por su parte, las cuentas autonómicas... ...se mueven al margen de los presupuestos... ...ya que el gobierno de cada comunidad... ...es el encargado de fijar la partida destinada... ...a sus cargos autonómicos en sus presupuestos. La madrileña Cristina Cifuentes... ...la segunda que más cobra... ...mientras el endacari vasco Íñigo Urcullu... ...ocupa la tercera plaza. Mientras empresas y entidades públicas arrastran deudas millonarias, comprobamos cómo sus altos cargos perciben sueldos desorbitados. Por ejemplo, el consorcio 2007 Valencia, con una deuda de más de 400 millones de euros, y su director Pablo Landecho, cobrando 120.000 euros brutos al año.